Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video Bueno, gracias por estar siempre ahí, en primer lugar, eso, gracias, porque si no, para qué voy a estar haciendo estos videos Y en segundo lugar, eh, hoy de entradita te digo, suscríbete, dale eh, like al video eh, hace todo lo que tengas que hacer pero además de eso sumate a nuestra gran comunidad en centro aprender centroaprenderastrologiafacilmente.com es un nombre larguísimo dificilísimo anti eh, marketing pero no importa es lo que nos identifica eso es, el, es la sigla del CAF C A A F así que bueno te espero también en las tardes de telegram todas las tardes hacemos una charla por telegram en nuestro grupo t.me barra curso de astrología todo pegadito y sin acento en la i nos encontrás así sumate somos una comunidad ya como de 600 y, y vamos cada vez creciendo más eh, y ahí todas las tardes hacemos una charla eh, si no la hago yo, la hace alguna de los otros miembros del CAF eh, Bien, eh, hoy nos toca ver a Urano Urano, eh, la verdad hay poco de mitología de Urano Lo que sí se sabe es que en la mitología indoeuropea eh, Urano... Eh, a, a mí es lo que más me cuadra de este, de la mitología de este eh, dios, eh, Urano era el dios de los océanos y los mares, de, de los ríos, de las aguas. Eh, entonces, ¿por qué a mí me cuadra tanto eso? Porque justamente es el planeta regente de Acuario y Acuario es el aguador es un signo de aire, guarda, no te confundas no es un signo de agua es un signo de aire Acuario pero que está representando al aguador al que da el agua entonces él como dios Urano como dios en la mitología indoeuropea eh, era un dios védico que eh, dominaba sobre los océanos los mares los ríos eh, o sea él era el que estaba echando el agua ahí y, y con esto ya tenés una idea mitológica de a quién representaba a urano bueno, ojalá te haya gustado esta clase cortita, pero puntual. ¿sí? Eh, ¿Nos volvemos a encontrar mañana? Sí, claro que sí. Todos los días nos encontramos. Todos los días, de lunes a lunes, a las 0 horas, subo un video. En Instagram, en Facebook, el mismo video. En Instagram, en Facebook, en YouTube y en Telegram. Así que... Nos puedes encontrar por todos lados. En todas nuestras redes sociales. Chao. Hasta la próxima.